¿Qué tal, tribu? Bienvenidas una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. El Haz Marihuana and Head Museum de Barcelona presentó, previa a Spanabis, la nueva expo We Are Mary Jane, un homenaje a todas las mujeres que aman la planta de la cannabis. Ana, We Are Mary Jane. We Are, We Are. Estamos hoy en la inauguración de la segunda parte de esta exposición, We Are Mary Jane, Mujeres y Cannabis. Eh, es una exposición que empezó como resultado del encuentro que hicimos el año pasado para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que coincidía con Spanabis. Eh, entonces, bueno, organizamos un encuentro para empezar a gestar lo que sería esta exposición, que lo que pretende es simplemente dar visibilidad y reconocer el trabajo y el papel de la mujer dentro de la cultura y la historia del cannabis y también de la industria, por supuesto. Entonces, bueno, en Amsterdam se hizo una primera parte que ha sido más un recorrido histórico hasta la actualidad eh, y aquí lo que hemos hecho es directamente dar la voz a las mujeres, a algunas de nuestras Mary Janes, de eh, diferentes ámbitos, y simplemente les planteo una pregunta. ¿Cómo, fue su, ¿Cómo empezó su relación con la planta y cómo viene el futuro del cannabis? James tenemos. tenemos Mary Jane's de todos los lugares del mundo, hemos querido hacer una representación no solo de la representación local, sino hemos eh, seleccionado una parte de América y Canadá y Latinoamérica, eh, Europa, por supuesto España también, eh, por España estáis vosotras, vosotras a Rema, las mujeres canábicas, eh, también está Fernanda y Carola, ¿no? dos compañeras de diferentes ámbitos, una más activista. Old School, eh, otro el derecho de los pacientes, tenemos eh, empresarias, tenemos abogadas, tenemos científicas, tenemos granjeras, tenemos cultivadoras, tenemos una representación de todo uh, lo que significa ser Mary Jane. Es una exposición hecha por mujeres, para mujeres y... Puntas plantémonos. Tiene que venir todo el mundo a verla, la expo. Por supuesto, estamos abiertos hasta, hasta final de verano. Y os invitamos a todos a verla. Es entrada gratuita aquí en el Hash Marihuanaje Misión de Barcelona, en la calle Ampla, número 35. No os lo perdáis. Marzo ha sido y es un mes feminista porque se conmemora la lucha de la mujer por sus derechos en igualdad con el hombre. El 8M, las mujeres canábicas y antiprovisionistas del mundo, con intención de visibilizarse y plantarle cara al patriarcado, realizaron esta acción global. for International Women's Day. <laughs> <laughs> Yeah the message is for you, you and you. Cada día es 8 de marzo. Todo día es día 8 de marzo. Every day is March 8. Todos los días son 8 de marzo. La revolución será será feminista y antiprohibicionista o no será. Feliz día, hermanas. Las redes convocantes recibieron más de 150 vídeos de todo el mundo, así que se avecinan más contenidos feministas y antiprohibicionistas. Y atención, tribu, del 26 al 28 de abril en Ficova, Irún, tenemos una nueva cita con Expo Grow 2019. <risa> ¿Queréis ganar 5 entradas dobles gratis para asistir a Expo Grow? Pues entrad a nuestra web y apuntaros en el apartado Concurso Expo Grow. Ha sido sencillo, mucha suerte. Recordad, ya podéis ver el Marihuana News 82 con todo sobre Spanabis, las World Cannabis Conference, la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. ¿La revolución será feminista y antiprohibicionista o no será? ¡Besos y muchas flores!